Hola, este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 5 al 6 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Recapitulemos. Aunque no es inmediatamente evidente, los capítulos 5 y 6 contienen mucho pensamiento filosófico sobre el valor individual. Al mismo tiempo, hay numerosos indicios de que cervantes piensa que muchos de los lectores de la primera parte han pasado por alto la complejidad y seriedad de su arte. Por ejemplo, si al igual que el traductor desestimamos los discursos de Sancho como inverosímiles, es poco probable que reflexionemos sobre su significado moral, su crítica del privilegio jerárquico. Del mismo modo, si pensamos en Don Quijote como un tonto impertinente que se atreve a reclamar títulos como don y caballero que él no merece legalmente, entonces corremos el riesgo de perder de vista un aspecto político importante. Ahora es un buen momento para reflexionar sobre el sutil cambio en el título de la continuación de Cervantes, segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Al mismo tiempo, hay que recordar que los héroes de nuestra novela, e incluso Cervantes mismo, tienen sus puntos ciegos. Sancho, por ejemplo, se aferra a una mentalidad racista propia de la reconquista y ve el poder político como un medio de adquirir riqueza. Y Don Quijote, en la cumbre de su defensa humanista de la virtud personal, se olvida por un momento que los valores de los verdaderos caballeros